Los últimos derrames que hubieron es en la comunidad de Nueva Alianza, en la boca del, del, de la comunidad, del, de, de, de la cuenca del Urituyaco. Todos los peces bajan del, del alto río Urituyaco, pasan por nuestros por puertos, van a desovar en la, en, en la boca donde está completamente terrible la contaminación y estos vuelven a surcar. Entonces van quedando ya en las quebradas, en las coches que no tenemos y prácticamente nosotros estamos alimentados de unos peces contaminados. Venimos tomando esa agua porque no tenemos más de dónde sacar el agua, tenemos que usar el agua de, del río, sabiendo muy bien que esa agua está con petróleo. ¿Qué es? La, la ayuda que el Estado manda debe llegar a las comunidades. Todo se ha concentrado en Sara Murillo. No hemos recibido ninguna ayuda humanitaria y eso se está solicitando de nuevo al Estado. Y es por eso que nosotros estamos otra vez acá eh, para solicitar de que estos, esta, este, esta emergencia llegue a las comunidades que realmente lo necesitan. Necesitamos que se adecue, que se cambie y que se adecue el oleoducto para que las mismas comunidades sean vigilantes de ese oleoducto en todo lo que corresponde a su territorio. No estamos pidiendo plata, estamos pidiendo de que el Estado sea responsable y que cumpla su rol de proteger los derechos de los pueblos indígenas, como también proteger los derechos de todos los peruanos. <risa> Radio Bomba